Como número cero, o punto muy importante que debes de tener en cuenta a la hora de viajar a Rusia, es el frío. Creo que eso es lo principal. Creo que debes de abrigarte bien, muy importante. Porque si no te abrigas bien, puedes coger neumonía y varias enfermedades. También te puede salir herpes. Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal Aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia Estos son 10 consejos que me gustaría darte por si estás pensando viajar a Rusia Y para que no te suceda lo mismo que me sucedió a mí la primera vez que viajé acá Como número 1 tenemos el idioma Es cierto que es difícil y complicado a la hora de pronunciar Pero si no estás bien vinculado con él, te recomiendo que utilices el traductor Te ayudará Como número 2 tenemos el transporte personalmente no te aconsejo que cojas los taxis que están afuera del aeropuerto porque son muy caros y no queremos eso, no queremos gastar dinero de más también hay muchas personas que estafan y todo eso por eso yo te recomiendo la aplicación Yandes, Yandes Go por aquí estaré poniendo la foto como número 3, ya una vez estando en Rusia y no tienes un lugar donde quedarte o el lugar donde reservaste, te cancelaron en último momento te estaré dejando por aquí una aplicación donde te muestra los lugares que hay rentas en las que te puedes quedar. Como número 4, te aconsejo que no fumes ni bebes en lugares públicos, ya que por esto te pueden multar. Como número 5, te recomiendo que siempre tengas tus documentos encima. Ya que en el caso de que estés paseando por algún lugar público y tiene, te detiene algún policía, él sepa quién eres y de dónde vienes. Porque en el caso de que no tengas tus documentos, pueden multarte por estar indocumentado o también te pueden meter preso por ser posible inmigrante. Si te gusta mi video, dale un like y comenta. Y te espero en el próximo video. <música>